Buenas noches a todas, a todos. Salud. Eh, tras el paréntesis que ha supuesto la pandemia, paréntesis en la programación de programas de rojo y negro dedicadas a la presentación del libre pensamiento, retomamos el trabajo donde lo dejamos y procedemos a presentaros lo que es el dossier del número 100 de la revista Libre Pensamiento, que lleva por título Aspectos libertarios incorporados a las sociedades actuales. El número 100 de la revista es un número redondo, en el sentido de que una revista trimestral con 100 números a su espalda significa que hablamos de una revista de más de 30 años de dedicación al mundo del pensamiento, eh, fundamentalmente bajo el prisma del, del pensamiento libertario, en el sentido de que planteemos el pensamiento libre y el pensamiento crítico. En este sentido, vamos a intentar profundizar en, en si realmente el anarquismo es algo que, que tuvo su periodo de vigor hace siglos o por el contrario, ha tenido vestigios, en, encontramos vestigios en lo que son las, soci las sociedades actuales. Eh, como siempre, lo que hacemos es eh, presentar con la revista, junto con, con el programa, personas que han escrito en la misma y en este caso nos bueno, hemos visto obligados a cambiar un poquitín el formato, de manera que solamente pueda haber dos personas presencialmente en, en el plató, que voy a pasar a presentaros. Contaremos también con la presencia por videoconferencia con otras dos personas que han escrito e incluso alguna entrevista que hemos hecho con otro autor de, de artículo en la revista. Pues como digo, paso a presentaros las personas que nos acompañan hoy. ...a mi izquierda está Félix García Morillón... ...Félix García Morillón ha participado ya en... en, en revistas, vamos, en programas anteriormente... ...doctor en filosofía y catedrático de filosofía... ...actualmente ya jubilado... Eh, ...profesor honorario en la Universidad Autónoma de Madrid... ...bueno, eh, pertenece al equipo de redacción de Libre Pensamiento... ...articulista con decenas y centenares de artículos a su espalda... ...así como numerosísimos libros... ...y sobre todo pues es un militante... Consolidado histórico dentro del anarquismo y del anarcosindicalismo en nuestro país. Pues muchas gracias, Félix, por el esfuerzo de venir aquí, ya que en los tiempos que corren eh, hemos intentado no correr riesgos, pero siempre el riesgo cero no, no existe. Muchísimas gracias, Félix. No, gracias a la invitación también, ¿no? Aparte que soy miembro del Consejo <risa> y es eh, parte de una cierta obligación estar aquí. Perfecto. Y luego presencialmente también en el plató, a mi derecha, eh, Paco Marcellán, que es también el decano de, de, de, de, del Consejo de Educación de Libre del Pensamiento, también ha participado con, en esta revista, en este número, es catedrático de matemáticas en, en la Universidad Carlos III de Madrid, eh, investigador en, con un compromiso importante en lo que es la cooperación internacional con países de Latinoamérica y del Magreb y fundamentalmente pues miembro del sindicato de enseñanza de, de la CGT y, y de sus orígenes, y fundamentalmente pues participó como promotor en lo que fue la constitución de la CNT en Aragón allá por los años 70. Por lo mismo, muchísimas gracias Fel, eh, Paco perdón, por tu presencia aquí, ya que eh, la presencia física es algo a agradecer porque pues no podemos tampoco perder la impronta de, de, de vernos las caras y poder al menos saludarnos Vale, muchas gracias, es un placer estar en un acto presencial en estos momentos que se instala la, la democracia online y creo que es interesante tener una oportunidad para hablar sobre este número 100 de Libre Pensamiento que es un hito en la trayectoria de esta revista que creo que no solamente por sus contenidos, sino por su forma en la que está editada es realmente un referente no solamente en España, sino a nivel internacional de acuerdo, pues si os parece para entrar en materia, como siempre el equipo técnico ha preparado un, un pequeño vídeo que ponemos a continuación y en el que vamos a ver las claves fundamentales que componen este, este dosier. Adelante con el vídeo, por favor. el anarquismo desde finales del siglo XVIII ha sido uno de los grandes referentes ideológicos de la sociedad, con capacidad de seguir abriéndose camino de forma renovada en este siglo XXI de capitalismo globalizado y financiero, intentando armonizar y adaptar su respuesta a la realidad del contexto económico, social, político, medioambiental y cultural actual, manteniendo la fidelidad a su legado histórico y señas de identidad. En el anarquismo distinguimos tres grandes etapas históricas en las que ha florecido como referente social. La primera, el anarquismo clásico, de finales del siglo XVIII hasta la Revolución Social Española de 1936, etapa en la que mostró su capacidad para tener un papel protagonista en las grandes revoluciones sociales y políticas de los últimos siglos, Francia, México, Rusia o España. La segunda, previa travesía del desierto desde la Segunda Guerra Mundial, el anarquismo emerge de nuevo en mayo de 68, con nuevas y renovadas formas que transformaron lo político, lo social y lo personal en todo el mundo. Finalmente, la tercera, tras la caída del muro de Berlín y la masacre en la plaza de Tiananmen, en 1989, se inicia la fase del capitalismo globalizado y con ello el movimiento antiglobalización, surgido en Seattle en 1999, inaugurando una nueva etapa del anarquismo que ha seguido evolucionando y ha llegado fortalecida hasta este siglo XXI. Son muchos los síntomas de que el anarquismo no es una ideología del pasado, obsoleta y utópica. Muy al contrario, estamos ante un rebrote del mismo con una vigorosa y actualizada caracterización. No en vano, las grandes señas de identidad del anarquismo, como el apoyo mutuo, la libertad o la igualdad, ahondan sus profundas raíces en la naturaleza del ser humano. Por una parte, tenemos una ingente cantidad de autores y autoras que siguen escribiendo, aportando, renovando y actualizando el discurso libertario, nuestro recuerdo al antropólogo anarquista David Weber, recientemente fallecido. Y por otra, son muchos los movimientos, organizaciones, colectivos y luchas sindicales y sociales en las que impera la impronta libertaria, teórica y práctica. El anarquismo sigue hoy vigente en experiencias sociales y espacios de resistencia, siendo ya prácticamente la única ideología que se define abiertamente anticapitalista y antiestatista. Así lo identificamos en la revolución zapatista de Chiapas o en acontecimientos como las movilizaciones en Buenos Aires, Quebec y Génova en 2001, Atenas en el 2008, las primaveras árabes en 2011, el 15M, el movimiento Occupy Wall Street, la lucha de la plataforma contra los desahucios en España, los chalecos amarillos en París, las manifestaciones populares en Hong Kong, en Chile o la revolución del confederalismo democrático en la región cura de Rojava. También observamos un resurgir del anarquismo en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, internet y redes sociales, como nos enseñaron Julian Assange con Wikileaks o Edward Snowden y la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Igualmente, son claramente definibles rasgos libertarios de movimientos sociales como las experiencias del municipalismo libertario, el anarcofeminismo, pacifismo, ecologismo social, movimiento Ocupa, ocupa, anarcopunk sindicalismo, ateneos, escuelas libres, centros sociales, espacios autogestionados, ecualdeas, cooperativas integrales, redes de economía social, cooperativas de consumo, empresas recuperadas y autogestionadas, el movimiento juvenil contra el cambio climático Fridays for Future o la plataforma en defensa de las pensiones públicas. Hitos, todos ellos, en los que son fácilmente identificables rasgos libertarios. Por ejemplo, asamblearismo, horizontalidad, Antiautoritarismo, autogestión, apoyo mutuo, acción directa, descentralización, federalismo, anticapitalismo, antipatriarcado, antiestatismo, antiparlamentarismo, internacionalismo, antimilitarismo... Como decía Gustav Landauer, el anarquismo no es una cosa del futuro sino del presente, no es una cuestión de reivindicaciones sino de vida, o con una expresión más reciente, anarquismo prefigurativo, en el que medios y fines se confunden para prefigurar su realidad presente. El anarquismo no es solo un cuerpo doctrinal e ideológico, sino sobre todo es una forma de ser y de vivir. Larga vida el anarquismo en el siglo XXI. Bueno, pues muchas gracias al equipo técnico por el vídeo que nos ha presentado. Yo creo que ahí se contemplan muchas variables y muchos elementos en los cuales podemos. sobre los que podemos tratar para ver si realmente eso que anunciamos ahí existe y existe con contundencia de sí. La incorporación de aspectos libertarios a la sociedad actual. Pues, si te parece, Félix, podemos empezar con, con tus palabras en el sentido de que has sido el coordinador del dossier de este, de este número y que nos vamos a encontrar entonces en, en este dossier. ¿Por qué este dossier y, y qué, qué artículo lo compone? Bien, <coughs> pues vamos allá. Yo, eh, de alguna manera, el dossier. Pues ya, ya ha sido presentado casi con el pequeño corto que han eh, presentado al principio, en eh, la medida que la tesis básica que se defiende en, el, en la revista, obviamente, es que el anarquismo sí está presente en la sociedad actual, está bastante presente en cantidad de, de realidades de diferentes estilos, aunque no siempre con el nombre de anarquismo, es decir, el anarquismo sigue siendo una palabra que goza de mala prensa. Es decir, no sé, hace poco volvía a aparecer en algunos periódicos la palabra anarquista para designar pues lo que se suele entender a veces de el caos, el desorden, la falta de organización. El anarquismo, por el contrario, su esencia más bien es la máxima expresión del orden, decía uno de los autores clásicos, y creo que tenía razón. Entonces, este número lo que pretendía, mmm, la verdad es que no se hizo así por ser el número 100, sino que coincidió que era el número 100. O no sé si en algún momento llegó a haber una cierta relación, pero eh, no, no parece que fuera esa. Simplemente es una idea que es recurrente dentro de la CGT, porque ya en el año 2000 habíamos organizado una exposición, que me parece que tenía como título Senderos de Libertad, ¿sí? Yo incluso escribí un libro con el título, que era el libro que era consecuencia de la exposición y la exposición. Y la idea era la misma, es decir, el, el anarquismo, eh, como digo, ha expuesto el, el pequeño vídeo y lo ha comentado Jacinto, eh, parece que sigue rebrotando de sus propias cenizas. Es decir, nunca ha llegado, eh, el, quizá el momento culminante de las realizaciones anarquistas fue ese... Eh, corto tiempo de julio del 36 a mayo del 37, es decir, no llega ni a 12 meses, en el que sí tuvo la capacidad de mostrar que podía organizar la economía, podía luchar eh, la resistencia contra el fascismo y podía organizar la vida en las ciudades. ¿no? Eh, luego, en fin, no vamos a hacer historia. Entonces, ¿cuál es la idea del monográfico? La idea del monográfico es la parte central de la, todos los números de la revista Libre Pensamiento y en este caso lo que intenta es explorar alguna de esas, mostrar que efectivamente en diversas, en diversas eh, realidades sociales, culturales y políticas el anarquismo está vigente. Empieza la, la, el monográfico con un artículo que escribe Jacinto en el que hace un, res, un repaso a, muy breve a la historia tradicional y luego intenta explicar, de alguna manera, algunos de los acontecimientos contemporáneos que eh, han ocasionado esta resurgencia o esta vuelta de interés sobre el pensamiento anarquista en muchos países. No solo no en España, por cierto, que era uno de los países tradicionalmente anarquistas, sino mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, en el mundo sajón, es donde está teniendo una vitalidad realmente notable, ¿no? Y incluso en el mundo de Estados Unidos está teniendo una vitalidad enorme en la en un lugar donde nunca había tenido vida, que es en la, en la universidad, eh, en la academia, por decirlo así. Es casi el único país en que hay buenos eh, profesores de eh, que explícitamente se quedan anarquistas. Eh, dicho eso, luego exploramos cosas variadas. Es decir Por ejemplo, la aportación del anarquismo al feminismo, que también ha sido... Eh, un de sus raíces en los primeros tiempos, es decir, desde el principio casi de la aparición de los protoanarquistas, eh, en concreto eh, en Inglaterra, eh, pues eh, hay autoras, Shelley y compañía, que de alguna forma pertenecen a, a la línea anarquista, ¿no? y, o pre -anarquista, o proto como se quiera decir, y luego, obviamente, en los años... 30 vuelve a tener bastante fuerza, en concreto en España, eh, cuaja ya al final, durante la guerra, mujeres, lib mujeres libres, pero había tenido presencia previamente, eh, recordemos que la primera mujer en la historia del mundo que llegó a ministra de un gobierno fue Federica Monseni, si no me equivoco en el dato, ¿eh? pues, estos datos son peligrosos, se despista y los dice mal, ¿no? Eh, entonces, ahí estuvo presente el anarquismo. El anarquismo, otro sitio muy importante, es eh, y eso es más moderno, ¿eh? eso sí que no, no lo había en los años 30, 20, que estaba sobre todo del siglo pasado, quiero decir. Es la, lo llamado, el llamado municipalismo libertario. Es decir, el, el anarquismo rechaza, por motivos muy profundos, eh, lo que sería la la representación democrática en el, lo, en el caso español, en las cortes, Congreso, Diputados y Senado, ¿verdad? en otros casos de par parlamentos, senados, lo que sea, porque considera que ahí no se puede cambiar la sociedad, y entonces, pero sí piensa que a nivel municipal es posible hacer algo. ¿eh? De hecho, ya en elecciones municipales de hace tiempo, en algunos pueblos pequeños, ha habido alcaldes de explícita afiliación anarquista. ¿no? Es decir, no, no sabría citar nombres, pero... Eh, eh, recuerdo algo de eso. Y en este caso sí que se plantearon ciertas corrientes de municipalismo libertario eh, y uno de los de los que escribe es Pablo Carmona, que estuvo quizás en las experiencias más interesantes, las dos más interesantes de alguna manera fueron eh, Barcelona y Madrid, porque ahora son dos ciudades de peso, y eh, bueno eh, hicieron cosas muy sugerentes y el, el artículo lo cuenta, para hablar luego no voy a entrar en la, en la cuestión. También en, en donde el anarquismo sigue siempre ha estado vigente, es en el mundo de la educación, entre otras cosas porque tenía una potente propuesta eh, educativa y una práctica educativa. Quizá en estos momentos el problema fuerte del anarquismo para la educa en la educación es que la mayor parte de la, de la educación ha sido asumida por el Estado, cosa que no ocurría eh, en, al principio del siglo pasado. ¿eh? Entonces, eso genera situaciones aparentemente contradictorias, como eh, que en estos momentos los tres que estamos aquí físicamente presentes hemos sido profesores anarquistas pagados por el Estado, ¿no? funcionarios del Estado anarquistas. ¿no? Los tres, es una pequeña contradicción, sin, pero, y hemos podido serlo, ¿eh? y hemos podido hacer cosas dentro de la escuela. ¿no? Pero, evidentemente, es la escuela de Estado. ¿no? Eh, hay otras posibilidades, el, la escuela en casa, hay otras en que los, o las escuelas especialmente anarquistas, que esas hay muy poquitas. ¿no? Y, como digo luego, hay otros, otros artículos más interesantes. Y eh, hay uno dedicado, claro, aquí es muy importante, al sindicalismo, ¿no? a la revitalización del anarquismo en el sindicalismo. Yo diría que en España, en estos momentos... Pero esto es una especie de chulada no, no muy justa. Realmente somos el único sindicato que existe, ¿no? Porque comisiones obreras y UGT son ONGs para la mediación a la resolución de los problemas conflictos laborales. ¿no? Es decir, no, no van mucho más allá. Eh, es un papel, ¿eh? es un papel interesante, pero no, no tienen capacidad de, de enfrentarse al sistema. Es lo único que lo intenta. Y creo que estamos creciendo últimamente, dicen las fuentes ¿no? internas. Estamos creciendo y teniendo más presencia por esa capacidad de ser un sindicato. ¿eh? Un sindicato anarcosindicalista ha sido siempre una... Y se habla de cómo se está realizando en estos momentos. Y termina ya con una consideración, una reflexión eterna en el anarquismo, porque eh, el anarquismo siempre ha sido asociado a la violencia, eh, por méritos propios también, es decir, que no es que... pero eh, bueno por, por las campañas claras de de desprestigio. Yo siempre recuerdo y lo he comentado, incluso tiene un título un artículo mío, que en Madrid, en, delante de lo que es el Senado actualmente, en la plaza de la Marina Española, hay una estatua dedicada a Cánovas, me parece recordar, y la lápida que hay debajo la, ¿eh? pone asesinado por el anarquismo, ni, ni siquiera por un señor, no, no, por el anarquismo. ¿no? Eh, entonces, como digo, y mm, vendría contrapelo, es interesante el artículo, porque de alguna manera en contra hay que darlos, por ejemplo, eh, dice que, que la violencia sí que puede favorecer al Estado. ¿eh? Entonces, como tiene monopolio la violencia, pues os a da dar bofetadas, es el que da más bofetadas. ¿no? Pero él al mismo tiempo reconoce que eh, puede haber situaciones específicas en las que la violencia esté justificada. Eh, yo una vez estuve viendo, un, por ejemplo, un vídeo, se puede consultar en televisión, del bloque negro, en Estados Unidos y, claro, ellos argumentan con seriedad y que no hay otra, es decir, hay que hacerlo. Y, y no pasa nada, es decir, no, no me van a asustar los que monopolizan la violencia sistemáticamente con que el violento soy yo. ¿no? Eh, esa sería, como digo, la enumerado eh, casi todos los artículos. Yo creo que ha quedado al final un, un monográfico interesante... El la parte gráfica son, al final, cuento ahora, 75 páginas, 77 páginas, no está mal. ¿eh? Eh, y entonces ha quedado un, un número interesante que yo sí que creo que es lo que preguntaba Jacinto, comentaba, que hombre, sí hay datos y argumentos para defender que el anarquismo tiene vigencia, está presente, incluso está influyendo positivamente en gran parte de las luchas que intentan cambiar ...realmente el mundo en el que vivimos. Pues muchas gracias Feli por esa síntesis... ...que nos ha permitido ver... ...la pluralidad de aspectos que se abordan en el dossier... Y, ...y ahora si os parece pasamos a profundizar en algunos de ellos... ...y espero que Laura Vicente esté conectada... ...porque así podemos hablar con ella y... ...y tratar uno de los artículos que presenta, que va relacionado con la aportación del anarquismo al, al feminismo. ¿Laura? ¿Nos escuchas? Me... A ver, ¿te, te, te, ¿nos escuchas, Laura? Yo sí, yo vale, sí que os vale. escucho. Ahora, escuchamos, ahora te escuchamos perfectamente. Bueno, vale, eh... pues eh, no. permíteme un segundito... Eh, Laura Vicente, como bien sabéis, ha participado también alguna, en una, alguna ocasión en este, en este programa, es escritora, historiadora, articulista, catedrática de Historia, militante y activista anarcofeminista. también ingresó en la CNT en los años 80, y activista en el movimiento 15M de, de su localidad y en conjunto en el país. Recientemente tiene un libro de este mismo año 2020, en plena pandemia, que se llama La revolución de las palabras, dedicado a la revista Mujeres Libre, o, de, o basado en la revista Mujeres Libres. Entonces, si te, si, si, te, si te parece, Laura, eh, si ha habido algún ámbito, o uno de los ámbitos fundamentales en los que el anarquismo ha tenido una influencia importante dentro de, de la sociedad, ha sido precisamente el feminismo, ¿no? Y tú hablas de las aportaciones de ese anarquismo al feminismo. ¿Cuáles, cuáles podrían ser esas aportaciones? ¿Cómo, cómo las concretarías? Bueno, buenas noches a todos y a todas. Eh, a ver, primero matizar que yo no soy la autora del artículo, sino que es el grupo Redes de Cordialidad, en el grupo en el cual yo estoy integrada y por tanto participamos colaborativamente varias mujeres en la elaboración del artículo. Eh, sobre las aportaciones, decir que eh, lo que nosotras veíamos es que, en, que era lo que más nos interesaba, digamos, desarrollar, es que en el feminismo actual hay elementos que en el anarcofeminismo histórico, por decirlo de alguna manera, ya habían sido apuntados, en algunos casos de manera muy clara y explícita, y en otros casos apuntados simplemente. Eh, y que se han desarrollado posteriormente pues también por la parte de los grupos que se formaron en la época de la transición y grupos posteriores que se han ido desarrollando de mujeres libres o libertarias desde eh, la época de la transición entonces básicamente en el artículo lo que señalamos es que eh, el ya desde el feminismo desde el anarcofeminismo histórico se hablaba sin utilizar esa palabra de interseccionalidad es decir que eh, fue un feminismo que de manera muy clara y, y es un hecho diferencial, eh, me estoy refiriendo a mujeres libres, pero incluso a, a las pioneras anteriores, hacían un entrecruzamiento de la clase social y del género. Eh, era un feminismo que precisamente no quería denominarse feminismo porque identificaba el feminismo que existía o que era vigente en ese momento como fe, un feminismo burgués, que era el feminismo el sufragista, que era el que, eh, digamos, predominaba. ¿no? Entonces, este, plantea, este planteamiento, digamos, de la interseccionalidad como mínimo entre la clase social y el, y el género, eh, lo anticiparon en, en, en muchos años a, a, eh, a la actualidad en que la interseccionalidad, evidentemente con más aspectos, pues es un hecho que, bastante característico del feminismo actual y del anarcofeminismo actual, naturalmente. Un segundo aspecto también es eh, que optan por un cambio radical revolucionario del sistema. Es decir, hay un planteamiento pues, desde la perspectiva de clase anticapitalista, antipatriarcal y, por tanto, desde ese punto de vista, claro, no tenemos mucha relación, o por no decir ninguna relación, con el feminismo liberal o el feminismo moderado incluso socialdemócrata, que, eh, bueno, pues que existió en su momento y que sigue existiendo en la actualidad. Y luego también, muy brevemente, las cito, hay toda una serie de prácticas feministas de carácter libertario que ya se daban también y que se han mantenido a lo largo del tiempo y que existen en el feminismo actual, aunque no se llame anarquista, que es, por ejemplo, la utilización de las asambleas y de la democracia directa, esto, por ejemplo, se da de clara en el movimiento en, bueno, en las convocatorias que se hacen en las últimas convocatorias del 8M, la huelga y otras movilizaciones, después el concepto de que la opresión es múltiple, que no está eh, digamos eh, solamente ubicada en el género, sino en otras cuestiones, como puede ser por ejemplo la raza o puede ser la identidad sexual, etcétera, etcétera que el feminismo es eh, para todo el mundo, eh, el anarquismo lo llamaba humanismo integral, las prácticas de autoorganización y autogestión, que también son características de una parte del feminismo actual y que enlazan perfectamente con el anarcofeminismo, y también, por último, la creatividad de las luchas, ¿no? es decir, eh, no, no se basa en solicitar de manera paternalista el Estado leyes o uh, un feminismo punitivo etcétera sino que plantean pues, eh, vivir el feminismo de, de otra manera creación de espacios alternativos también de alternativas de vida etcétera es decir básicamente esto es vale. un poco lo que eh, vemos que enlaza el feminismo eh, anarquista histórico en toda su evolución con el feminismo actual Sí, efectivamente, el, el, el, escrito, el texto lo había escrito como grupo Redes, y, y bueno, yo sé que formabas parte del, del, de ese grupo y por tanto, por eso te habíamos pedido que, que participaras. Sí. Eh, ah, de todas maneras, habla de anarquismos y de feminismos, ¿no? Sí. Sí, porque eh, desde luego el feminismo está claro que no lo podemos enunciar en singular. Eh, hay un arco inmenso dentro de los feminismos, desde el feminismo más moderado, el feminismo liberal, que hay sectores que dicen el feminismo liberal no es feminismo. Bueno, el feminismo empezó por el feminismo liberal. Eh, si se han quedado estancadas en el siglo XIX, su problema, ¿no? Pero realmente eh, el feminismo es muy diverso, eh, recoge ya digo un amplio... Arco desde el feminismo más moderado, más conservador, de derecha, si queremos llamar al liberalismo actual, hasta, eh, digamos, el feminismo más radical, más revolucionario, pero es que dentro incluso del feminismo más radical o revolucionario también hay diferencias. Mm. Por tanto, por eso hablar de feminismos en plural. Y yo creo que al anarquismo le pasa exactamente lo mismo, es decir, no hay una sola manera de concebir el, el anarquismo, sino muy diversas maneras. Antes eh, se ha mencionado el tema de la violencia, que yo matizaría y diría que sí que es cierto que el anarquismo eh, ha estado vinculado a la violencia, pero realmente no podemos aceptar que haya sido lo que ha predominado en el anarquismo, es decir, si hacemos un repaso de a qué se ha dedicado el anarquismo, el anarquismo se ha dedicado a muchísimas más cosas que a los grupos de acción violenta, lo que pasa es que evidentemente al sistema le interesa resaltar la violencia por encima de la pedagogía o por encima del naturismo, del vegetarianismo, del feminismo, de, eh, del contacto con la naturaleza, del sindicalismo, etcétera, etcétera, es decir, todo eso es el patrimonio del anarquismo y por supuesto hay un sector que optó por la violencia y por tanto desde ese punto de vista también hay que hablar de, de anarquismos porque efectivamente el anarquismo hay maneras diferentes de, vale. de entenderlo y de llevarlo a la práctica, claro. Vale, ya brevemente eh, planteas, planteáis también ahí, eh, habláis de peligros que acechan al, al, al feminismo y a los retos futuros que, que tiene este movimiento por delante. Sí, entre los peligros, bueno, el peligro de la integración, que es un peligro más que real, porque si sí, una cosa ha demostrado el movimiento feminista es que las reivindicaciones que ha ido planteando a lo largo del tiempo, pues han sido integradas, a la, la mayoría de ellas, y, y bueno, y, y ese peligro existe, ¿no? El peligro de que eh, los, eh, muchos de los planteamientos que ahora el feminismo está llevando a cabo, y el anarcofeminismo en concreto, pues perfectamente puedan ser integrados eh, por el propio capitalismo y, y por el patriarcado, ¿no? Ese es un peligro real y, y bueno, y, y que está ahí, ¿no? Eh, después también el peligro de ese feminismo moderado del que hablábamos, que no es solo el feminismo de derecha, sino el feminismo socialdemócrata, ¿no? que es partidario de, eh, declarado de la institucionalización de, del movimiento feminista, y, y, bueno, y, y ese, ese feminismo vinculado a partidos y a sindicatos eh, digamos, socialistas, socialdemócratas, eh, está de alguna forma generando debates mmm, agresivos, violentos a veces, eh, que pueden también generar división y generar problemas, ¿no?, eh, en, bueno, sobre todo en, en esa visibilización del feminismo como un movimiento multitudinario, como un movimiento de masas que sobre todo es visible en, en los 8 de marzo y algunas otras fechas significativas. ¿no? Sería bastante triste que por no saber debatir y no saber, eh, digamos, canalizar de manera, pues, eh, digamos... Eh, aceptable, ¿no? es decir, eh, en, en el sentido de que dentro del feminismo hay posturas diferentes, pues acabará roto el, eh, el feminismo, la, la gente acabará harta de ver discusiones y enfrentamientos, etc. Me refiero sobre todo a temas vinculados, por ejemplo, con la prostitución o trabajo sexual, según quien hable, del tema, el tema de las identidades sexuales también, muy polémico, en fin, hay temas ahí que generan digamos, mucha controversia y, y, y, y mucha tensión, que desde luego eh, pues no es lo mejor para el debate. ¿no? No. Eh, a veces también la precipitación en, en las acciones y en la toma de decisiones eh, es algo que puede generar un peligro. ¿no? El, yo recuerdo cuando empecé en Mujeres Libertarias de Zaragoza que la acción se nos comía. ¿no? es decir, estábamos tan involucradas continuamente en hacer cosas y cosas y cosas que nunca encontrábamos el momento de parar y de eh, reflexionar, de elaborar teoría, de, de no dejarnos llevar a lo mejor por los temas que en ese momento eran más actuales, que eran importantes pero a lo mejor no eran los únicos, Entonces, muchas veces la acción eh, digamos, genera Tal, te arrastra de tal manera que eh, a veces perdemos un poco la otra parte que también es importante de, de teoría y de reflexión. Y por eso el grupo Redes ha, ha aparecido, es un grupo de reflexión y de debate, vale. no de acción, porque es un grupo virtual y por tanto eh, la gente que está en el grupo está en lugares diferentes de del Estado español e incluso de, eh, también hay alguna integrante de, del continente americano, ¿no? Eh, entonces la idea es precisamente encontrar un espacio tranquilo para poder hablar y poder debatir, poder um, avanzar ¿no? en, el, en los planteamientos teóricos y a la vez cada una de estas mujeres pues, lleva su práctica en sus grupos, en, en sindicato, como la propia CGT, etc. Laura, también, Laura, mm -hmm. dime. Estoy pasando de tiempo. Tenés te, te que dar una última idea porque, porque vamos colado vale. de tiempo y ya sabemos que sí, sí, sí. en la televisión el tiempo es lo prioritario. Es oro. Vale, nada, simplemente pues ya acabo diciendo que no es un peligro sino es un, un reto el que el feminismo consideramos que en, en el grupo consideramos que es para todo el mundo, siguiendo un poco el planteamiento de, de la feminista Abel Hooks. Eh, que escribe un librito que se titula así, precisamente, El feminismo es para todo el mundo, y que desde esa perspectiva pensamos que los hombres deben de estar involucrados integrados también en el proyecto, porque si no, realmente el feminismo no triunfará nunca. Pues nada, mucho... de... <risa> muchísimas gracias por participar y... y nos vemos pronto, si es posible, presencialmente. Muy bien, Venga, un abrazo. buenas noches a todas. Un abrazo en nombre también de la revista y de los compañeros que están aquí presentes. Muy bien, adiós. Gracias, gracias, gracias. Bueno, si os parece, continuamos y entonces le vamos a pasar la palabra a Paco Marcellán, que también ha participado en esta revista, fundamentalmente pues seleccionando un texto y, y, y presentándolo, y sobre todo pues también traduciéndolo de, del francés, un texto que lleva por nombre como un disco rayado violencia y resistencia política eh, en el sentido de, de que se plantea ese, esa dicotomía entre, entre el anarquismo no violento y la propia corriente, corriente insurreccional y parece que el autor Gabriel Kuhn eh, plantea como una tercera vía ¿no? sí. Bueno, eh, en primer lugar indicar que este artículo es una traducción de un artículo publicado por Gabriel Kuhn en una interesantísima revista francesa que se llama Refracción y con la cual tenemos un intercambio constante de materiales y de ideas. El punto de partida del artículo de Kuhn es eh, la hipótesis de que el recurso a la violencia es un instrumento del movimiento social. Creo que eh, la experiencia reciente, por ejemplo, en Estados Unidos, con todas las barbaridades policiales generadas como consecuencia de la represión de la policía sobre la población negra, ha generado un debate importante en el cual se mezcla la violencia, la no violencia, el aprovechamiento de la violencia por el poder, fundamentalmente, y creo que el artículo de Gabriel Kuhn intenta abordar este problema no planteando respuestas, sino diciendo que lo, lo fundamental son las preguntas. Él rechaza de manera explícita ese debate violencia-no violencia, planteando, como pregunta, a partir de qué umbral se puede recurrir a la violencia. Y lanza una tesis que la configurará al final, como ya indicaré, diciendo que cada caso particular debe ser analizado teniendo en cuenta sus circunstancias. Es decir, la violencia no es absoluta, sino que la violencia responde a circunstancias y hay que analizar si hay contrapartidas a dicha violencia. ¿Qué entiende Kuhn por violencia? Un comportamiento intencionalmente vehemente, amenazante y destructivo. Y señala dos tipos de violencia. Una violencia estructural, de la cual hablaremos más adelante, y otra violencia que no tiene repercusiones físicas, pero que responde a esos criterios de vehemencia, amenaza y destrucción que antes eh, planteaba. Hay otro elemento que me parece que es importante en el debate sobre la violencia. La, el ejercicio de la violencia puede significar un descrédito de las reivindicaciones de los protagonistas de las protestas. Pero también esa violencia es legítima y comprensible dada las consecuencias de una represión policial. Y señala Kuhn que es un ejemplo de resistencia vivaz y saludable, contra el Estado y el capitalismo liberal. Otro elemento que me parece importante a la hora de hacer el análisis de la violencia, no es la violencia en sí, sino las repercusiones que los medios conceden a la violencia. Son ilustraciones de la violencia las que les llevan a hablar de las manifestaciones en modo alguno, del propio contenido de la manifestación. Y, en cierto modo, nos encontramos ante determinados hechos que van a los efectos, no a las causas de la violencia. Y en ese sentido, creo que el artículo de Kuhn hace buenas preguntas. ¿Por qué se llevan a cabo las acciones violentas? ¿En qué contexto? ¿Cuál es la diferencia en el caso de las personas que asisten a una manifestación y las que pasan a la acción? Y hay un tema central que se olvida. ¿Cuál es el motivo de la manifestación? Otro elemento que me parece también importante señalar del artículo de Kuhn es que es difícil imponer a quien se subleva los medios que deben escogerse para la acción. No hay una vulgata de acciones correspondientes a las situaciones y señala que es importante no banalizar ni glorificar o dar un sesgo romántico a la violencia, siempre sobre la base de la conexión dialéctica entre violencia y opresión. Querría señalar en este punto el papel que se adjudica al Estado como monopolizador de la violencia. El propio Trump, cuando definía las acciones de los violentos, eran acciones masivas, no hay que olvidar, él señalaba el papel de la tendencia, mediante la violencia, a acabar en la anarquía. Desde luego la teoría política de Trump es no solamente de analfabetismo total, sino realmente miserable, porque el objetivo muy alineado con esa sensación que he dicho antes de los medios es la violencia como paradigma del miedo. Y el miedo lo que ocasiona es servidumbre. Y desde luego si un ciudadano o una ciudadana no tiene elementos para distinguir lo que es la violencia, lo que son las consecuencias de la violencia y las alternativas a la violencia, está en unas condiciones, evidentemente, inferioridad frente al poder. Otro elemento que me gusta del artículo de eh, Kuhn es que la protesta <coughs> no es propiedad de nadie, pero es propiedad de todos. Creo que Kuhn señala como un elemento importante la diversidad de tácticas como leitmotiv para quienes se oponen a una no violencia en un sentido estricto, como una única vía de oponerse al poder. Y creo que hay una fase final que sintetiza en buena manera las preguntas de Kuhn. Todos los fines no justifican todos los medios, pero según las circunstancias, ciertos fines justifican ciertos medios. Y ahí lo dejan, ¿no? Bueno, pues muchas gracias Paco, yo creo que es un tema importante, el, el tema de la violencia y el enfoque que le da Cum. y si os parece pasamos a analizar otro, otro artículo, y para ello contamos también con la presencia por videoconferencia de Alex Romero, Alex, ¿estás por ahí conectado? ¿Nos escuchan? Sí, os escucho. Ah, vale, nosotros también. Encantado de Hola, ¿qué tal? encantado de conocerte, que no teníamos oportunidad. Pues has colaborado en este número de la revista con un artículo que se llama ¿Cómo ser profesor libertario y no morir en el intento? Algunos apuntes desde la situación educativa española. Eh, Aleix es doctor también en Historia Contemporánea, profesor de Educación Secundaria... Secretario de Cultura de la CNT actualmente, también articulista, escritor y, por supuesto, activista social y, y anarcosindicalista. Pues buenas noches, Alexi, Alex. Perdón. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bien, bueno, entonces, en, en tu artículo fundamentalmente, porque si hay un campo importante de influencia o de aportaciones del anarquismo, como antes hemos visto en el feminismo, es también en el ámbito educativo, ¿no? la historia está ahí para demostrarlo, en tu, en tu trabajo fundamentalmente te centra en la pieza clave que es el, el profesorado, ¿no? El profesor, la, la figura del docente en ese, en ese cambio que se propone desde de, de, de la educación para transformar la sociedad. Sí, eso es. Me fijo sobre todo en la figura del profesor y atendiendo a una máxima que recuerdo haber leído de un texto de Octavio Alberola y es que el anarquismo es fundamentalmente praxis práctica entonces lo que me, me intento en ese artículo es abordando esa figura del profesor libertario de la Cámbula García García Morillón, pues ver cómo enfocarlo en la práctica y lo que planteo en realidad es una especie de práctica, digamos, anarcosindicalista es decir servirse de las leyes precisamente para llegar a unos fines que vayan más allá de lo que contemplan esas leyes. Y eso es precisamente lo que intento estimular a través de, de estas pocas páginas, vamos, de las que se compone el artículo. Y ahí, y ahí lo básico, como elemento básico dentro de todo lo que es el proceso educativo, alumnado, familia, centro, etc., lo básico consideras que es la figura de, de, del docente, ¿no? sí la figura del docente como persona que, que guía, como persona que acompaña en el proceso de aprendizaje, es fundamental. Uh -huh. Y es fundamental también el docente como alguien que transmite unos valores. Uh -huh. Entonces, claro, la cuestión es qué valores transmitimos. En este caso, como profesoras, profesores libertarios. Y claro, yo aquí hago una distinción fundamental entre adoctrinar porque a fin de cuentas hablar de la anarquía no deja de ser un adoctrinamiento y formar una conciencia crítica, aunque también lo que hago es distinguir claramente entre lo que entiende la ley por conciencia crítica y lo que se entiende desde la pedagogía, sobre todo desde la pedagogía más radical por conciencia crítica, que también me parece una cuestión fundamental, porque eh, la ley, por ejemplo, la 11 entiende que la conciencia crítica se relaciona con el interés. es decir, que la conciencia crítica se instrumentaliza. Sin embargo, yo lo que, lo que planteo en el artículo es que la conciencia crítica no tiene en realidad nada que ver con esto. Sí, eh, y de, dentro de esa figura del docente, sobre todo el cambio metodológico, ¿no? O sea, como la, la metodología como, como el elemento básico dentro de esos valores que, que plantea el docente, ¿no? sí, precisamente lo curioso de esto es que la ley también apoya, ¿no? digamos, metodologías alternativas diferentes, pero la cuestión es el fin, ya que hablábamos en el, en la anterior intervención de los fines y los medios, la cuestión es el fin. Es un fin instrumental. Es decir, sacar el máximo rendimiento, en este caso, para supuestamente potenciar los Y no, sin embargo, sacar, eh, digamos, alimentar, construir una conciencia crítica de nuestra propia realidad. Una conciencia rebelde, que nos lleve a revelarnos ante situaciones que consideramos injustas. Mira, yo la semana pasada vi la manifestación que hicieron... De las escuelas gallegas de la zona cercana a donde se está produciendo la lucha de Alcoa, y la verdad es que me quedé maravillado. Y dije, realmente, esto es lo que hay que hacer. Si, sí, de hecho, ¿Enseñar? habla. Sí, sigue, sí. Sí, sigue, por favor. Sí, pues eso, lo, esto es lo que hay que hacer en las aulas: enseñar al alumnado a conocer su contexto más inmediato, demostrarle sí. cuáles son cuáles son eh, los problemas que les afectan a ellos y afectan a su que afectan a este alumnado y que afectan a sus propias familias, ¿no? Mm. Y un poco ya pues estimularles a decirles llega la hora de tomar partido y depende de depende de vosotras y vosotros. Y ya digo me parece una cosa maravillosa es una pena es una pena que <ríe> sobre todo cuando son gobiernos progresistas parece que hay menos movilizaciones, pero vamos, yo lo que vi el otro día con, con lo de Alcua, ya digo, me parece un ejemplo maravilloso. Muy bien, tenemos que ir acabando, eh, en cualquier caso, para terminar, eh, todo esto hay que hacerlo dentro de la escuela pública, ¿no? Es decir, que ante la tesitura de escuela pública, privada, concertada, sin duda es un, es un, un hándicap tener que trabajar dentro de la pública, pero la realidad es que la pública es la que le da le da educación o intenta al menos darle educación a la inmensa mayoría de los hijos e hijas de la clase trabajadora. Por tanto, eh, sí. aunque el ideal fuera la educación privada, pero, pero la educación pública hoy por hoy es el, el lugar de, de nuestros intereses. Eso es. Digamos que nos gustaría que ¿no? eh, la, la educación libertaria estuviera más difundida. Pero es que al fin y al cabo yo creo que lo que nos debe preocupar más antes que mencionabas la palabra activistas, lo que nos debe preocupar es dirigirnos a, la, a una sociedad diversa. No una sociedad uniforme, aunque sea libertaria, sino una sociedad diversa. Y de ahí lo importante, ¿no? el, el inmenso, increíble y a la vez hermoso laboratorio de esta sociedad y además de la nueva sociedad que es la, la escuela pública. Tenemos, yo creo, ahí. Un, vamos ya os digo un campo de pruebas increíble y la verdad es que es algo maravilloso y bonito no aunque hoy por ejemplo hayamos tenido sesiones de evaluación y a veces surjan las diferencias no sobre cómo por ejemplo atender al alumnado diferente o al alumnado diverso vale. pero a pesar de las discusiones y a pesar de la diferencia de criterios que tenemos entre compañeras y compañeros de trabajo no deja de ser en sí mismo que se produzcan esas discusiones y que no nos, te, no nos atengamos a un pensamiento único basado en estereotipos y prejuicios, no deja de ser estimulante, la verdad, y enriquecedor. Incluso de las opiniones contrarias, pues aprende. Y es eso, es precisamente en sitios como este, tan diversos, con tanta pluralidad, donde realmente se aprende esa barra. Bueno, pues eh, tenemos que dejarlo aquí, Aleix. Habrá oportunidad de seguir hablando en otro momento y agradecerte, agradecerte tu participación en tanto en el programa como en la revista. Buenas noches muchas gracias vale. buenas noches Chao. Sal Chao, salud Bueno pues eh, hemos visto entonces otro artículo que compone este dossier si os parece vamos a pasar a una entrevista que hemos hecho a a otro autor ya se ha comentado antes, a Pablo Carmona que escribió un artículo que titulaba la vida, perdón, viva la escuela moderna, lo libertario, el Estado y las instituciones del 15M a la apuesta municipalista. Pablo Carmona fue concejal del Ayuntamiento de Madrid, por ahora Madrid, actualmente trabaja en, en miembro de la cooperativa Traficantes de Sueños y con él hemos dialogado sobre si encontraba improntas o, o signos libertarios en el movimiento 15M y posteriormente sobre cómo había sido tan rápida la evolución del 15M hacia la constitución de un partido político, por tanto optando por la vía parlamentaria, para finalmente concluir que, qué valoración hacía de su experiencia municipalista y si le veía viabilidad a lo que fue o lo que es el municipalismo libertario. Si está preparada, por favor, compañero. Visualizamos rápidamente la, la entrevista del compañero Pablo Carmona. El 15M, sin duda, fue un, un momento de transformación radical para la política de, de este país, es decir, nada de lo que ha pasado desde entonces eh, se puede entender sin aquel lema de no somos mercancías en manos de políticos y banqueros, ¿no? es decir, que de alguna manera se apuntaba al corazón del sistema capitalista con esa realidad eh, financiera de la deuda y de la explotación de la vida por, por parte de las eh, finanzas, y ese fue el gran acierto de, del 15M. Su otro gran acierto eh, fue el, el intentar organizar una respuesta que se basaba en sistemas asamblearios, en la toma de la vía pública, en la desobediencia civil, y de alguna manera eh, eran signos organizativos y también discursivos que, que recuerdan en mucho a, a las propuestas de, de los movimientos eh, libertarios, al menos en una primera fase esas características eh, fueron centrales le faltó, por decirlo así, un factor sindical, sindical entendido de recoger los problemas que le aparecen a la gente de manera individual, precariedad, eh, violencias de género, todo este tipo de cuestiones, y convertirlas en una expresión y una reivindicación colectiva y en una organización colectiva. Al fallar, esa organización colectiva, que, tiene, que puede tomar forma organizativa, institucional, autogestionaria, existió y se abrió la posibilidad de reconvertirla de alguna manera en una demanda representativa o del campo de la representación política como, como fue el campo de, de Podemos y además hacerlo en este caso desde el punto de vista de Podemos, sin una contraparte eh, suficientemente organizada en la calle que le hiciese de contrapeso y de contragolpe, que, que, que, que frenase de alguna manera la, la deriva estatista y ultra y jerárquica que tomó el, el, el proyecto y la propuesta de Podemos desde, desde sus inicios. Mucha gente vio en el 15M imágenes clásicas de los movimientos asamblearios y, y en muchas ocasiones del movimiento libertario. ¿no? Es decir, que eh, de algún modo a nadie se le escapaba que una posibilidad de organización de esa federación o gran federación de iniciativas que se lanzaron con el 15M podían encontrar en los viejos modelos confederales de, del movimiento libertario una forma de expresión y de, y de organización. Pero también hay que recordar que aquel movimiento histórico se organizaba a base de, de, enorme, de una enorme cantidad de, de instituciones populares, obreras, de mujeres, es decir, instituciones que eran los Ateneos libertarios, que eran las federaciones locales, también los grandes sindicatos, pero las federaciones locales de, de, la, de la CNT, las escuelas racionalistas eh, y de algún modo pues todo el sistema eh, institucional que, que formó el, el anarquismo y en concreto el anarquismo español desde finales del 19 hasta principios de, del 20 con eh, la, la guerra civil y, y ese momento de los años, de los años 30. La experiencia de, de mi participación, eh, como de otra mucha gente en, en el ámbito institucional, en este caso en el proceso municipalista, que es eh, relativamente distinto al proceso de, al proceso de Podemos, eh, es ambivalente, ambivalente en la medida en que desde luego se deja atrás una oportunidad perdida, eh, la participación institucional... Eh, en, permite eh, algunas eh, salidas, por ejemplo, en el campo de las remunicipalizaciones o en el campo del reparto del poder institucional, que se podían haber aprovechado con mucha más eh, intensidad, pero, por otro lado, desde luego se, se desvelan eh, lo cierto que son muchas de las críticas que el movimiento libertario ha hecho a este tipo de, de participaciones, eh, sobre todo con ese eh, gran lema que siempre se, se ha utilizado, que es el del poder corrompe. Sigue siendo una imagen la del municipalismo libertario que, que, es, que es útil. ¿no? Es útil en la medida en que está hablando de, de un sistema de federación de, de poderes locales, es decir, que eh, sin ser exactamente la imagen del municipio libre, como decía Federico Urales, o las eh, viejas organizaciones regionales que se confederaban de algún modo a la imagen de, del federalismo del siglo XIX y de, y de Pimargal, sigue existiendo eh, la... La, la posibilidad de pensar en esa construcción de núcleos eh, rebeldes en el ámbito municipal que además tengan una expresión institucional con un solo objetivo, es decir, eh, repartir el poder no quedarse el poder para ellos mismos o para reproducir esas propias eh, estructuras y, por otro lado, el tener un mandato claro de destrucción de las mismas instituciones en las que se, se participa. Eh, yo creo que debemos considerar que el, la fase o el momento de participación institucional que se abrió después de, del 15M eh, parte de dos, de dos fracasos. el fracaso eh, y la incapacidad del propio 15M de construir ese sistema institucional de corte autogestionario, de carácter eh, más de movimiento, y por otro lado el cierre y el fracaso, eh, junto al 15M, de la, de, la fase, de la fase de participación institucional, al menos por parte de actores que, que pertenecen, podríamos decir, a los movimientos, actores no de partido, por decirlo rápidamente. Bueno, pues hemos visto la, la entrevista grabada. Gracias también al equipo técnico por esa grabación. Si os parece, te, tenemos todavía unos minutos para abordar el debate sobre sobre cuestiones que hayamos escuchado o que se nos hayan quedado en el, en el tintero. Pero antes, unos segundos dedicados a, a que conozca a la audiencia a nuestro pueblo de Ruesta y que lo visite. Así que adelante con ese pequeño vídeo promocional de ruesta como sitio a visitar Gracias, compañeros. Así que, si os parece, eh, podemos comentar cosas de las que hayamos escuchado, cosas que se no hayan quedado en el tintero. Yo creo que <coughs> vivimos unos tiempos ahí de, de modelo único social, económico, político, y, y ya que desapareció lo que es el, el bloque comunista, por tanto, la opción de capitalismo de Estado, o se han venido abajo un poco las expectativas de la socialdemocracia... En, con su conquista de estado de bienestar en, la, en las últimas décadas de, del siglo pasado, yo creo que el anarquismo es una ideología que, que puede seguir aportando progreso y desarrollo a, a la humanidad. Permitidme un, un, una frase, a mí me, me gustó mucho, que nuestro compañero Tomás Ibáñez, en un libro ya de 2007, Actualidad del anarquismo, dice, frente a las costras de la quietud, el el anarquismo toma las formas del agua, inventa su curso frente a los obstáculos, se moviliza y embiste contra las manifestaciones de la dominación. O sea que el anarquismo tiene esa capacidad de, de adaptación y de movimiento que, que hace que, que realmente mm, no tenemos la toalla y que tengamos expectativas de, de, de ser capaces de construir una sociedad diferente y, y mejor, más igualitaria. No sé qué opináis. Bueno, hay una frase que a los anarquistas nos gusta decir para, no sé si para justificarnos o tranquilizarnos, que los, los derrotados somos invencibles, ¿no? Entonces, el hecho es que hoy día el anarquismo tiene vitalidad, yo estoy convencido, es decir, hemos hecho una, una revisión de, de varias de las cosas que muestran que tiene vitalidad, pero el hecho también es que somos una minoría muy minoritaria, es decir. Yo pongo una, una anécdota graciosa de Madrid, ¿no? del sindicato de enseñanza al que yo pertenezco, que una vez convocó, convocamos huelga, de vez en cuando nos convocaba huelgas solos, ¿eh? huelgas simbólicas, etc. ¿no? Y entonces convocamos una huelga, ya éramos unos cuantos más y la dirección provincial consideró que a la CGT no sabía, no había que llamarla para hacer comité de huelga. Porque nuestra importancia era irrelevante. Es la primera vez en la historia de Madrid que un centro ha cerrado entero en una huelga. ¿Había ¿No había servicio un mínimo? Cerro, no había servicio mínimo, un centro cerrado entero. ¿no? Yo sí que creo que te, seguimos teniendo capacidad de hacernos visibles. Antes decía con cierta eh, bueno, desmesura que somos el único sindicato realmente existente. Pero el problema es cómo logramos ir consolidando, creciendo, consolidando nuestra presente. Seguimos siendo pocos. Sí. Yo, al, al hilo de los comentarios que se han hecho durante las intervenciones, creo que la actualidad del anarquismo y el movimiento libertario se basa en tres pilares. El pilar de la intermediación, el pilar de la representación, y el pilar de la respuesta colectiva a los problemas. Entiendo que la intermediación en las sociedades avanzadas desde el punto de vista clave, que son las comunicaciones, se ha convertido en un elemento importante, puesto que la intermediación implica interpretación. Y, desgraciadamente, mucha de esa interpretación obedece a mecanismos caóticos, que no anárquicos, en las cuales las fuentes son ignoradas y lo que llega al receptor son básicamente interpretaciones interesadas. Eso se traduce a la hora de la representación. En el 15M uno de los grandes eslogan no nos representa y es curiosamente que la lucha política a posteriori de muchos destacados miembros, del movimiento eh, 15M, fue asumir la representación obviando a los representados. Y luego el, el tercer elemento que me parece que es fundamental también es que un concepto claro como es la autogestión colectiva, en el sentido de que lo colectivo no es la imposición al individual, sino la suma de la creatividad individual es un concepto que está desapareciendo. La palabra colectivo en estos momentos yo creo que no existe. No existe porque la gente prefiere la servidumbre voluntario, voluntaria, en los términos clásicos de Etienne de la UECI, frente a un compromiso de compartir pero no compartir pasivamente, sino compartir de manera activa. Creo que hay una frase que a mí me gusta mucho para la concreción de esa ciudadanía crítica. Informarse, reflexionar y actuar. La información no es individual, la reflexión no debería ser individual y la acción tampoco debería ser individual. Yo pienso que ese mensaje, en unos momentos en los cuales la complejidad se está definiendo como paradigma de la realidad, hay que procurar que los individuos tengan capacidades para informarse, contrastar la información, reflexionar y sobre todo actuar. Todo lo demás son representaciones, son interpretaciones y son intermediaciones que creo que obedecen a una lógica de esa vanguardia de expertos, esa vanguardia de opinadores, esa vanguardia de interpretadores de la realidad, que son los que están generando, si queréis, el caos en el cual en esos momentos vivimos. Sí, bueno, es cierto, es cierto que, vamos, ya va a razón con todo lo que ha comentado, es cierto que lo que hacemos ahora de, de, de sujeto revolucionario, es decir, la clase trabajadora... ...hace décadas fue capaz de plantear alternativas globales... ...y eso es lo que nos falta hoy, digamos... ...no decía que somos minoritarios... ...minoritarios quizás no en número... ...pero sí en, en conciencia de, de, de, de, de, de posibilidad de intervenir... ¿no? ...yo creo que eso lo resuelve el anarquismo... ...porque el anarquismo sobre todo, como hemos comentado... ...son dos cosas, por un lado son un cuerpo teórico de ideas... ...con una serie de, de señas de identidad y de valores... ...pero sobre todo, y, a, y aterrizando... Sobre todo son formas de vida, ¿no? Entonces, eh, es verdad que estas señas de identidad se encuentran, y hemos visto ahí eh, los vestigios, los que bueno, se encuentran en multitud de experiencias que son precisamente colectivas, en el sentido de que pues, el movimiento contra los desahucios, eh, la solidaridad que se establece en el momento que hay alguna gran catástrofe, o algún, no sé, o o, o, o esos eco, o esa, esos momentos en los que nos sale, entre comillas, ese gen solidario de apoyo mutuo que tenemos los, los seres humanos, ¿no? No, no, no, no justo el gen de, de la individualidad y de la competitividad. ¿no? Entonces yo creo que <coughs> aspirar a, a un cambio social integral, como ya no fuera como país o no digamos como, como, como humanidad, Evidentemente ahora mismo estamos en, en minoría, en, en condiciones posiblemente inexistentes, pero no por, ello, no por ello esos valores que están ahí insertos en lo que es nuestra vida como, como condición de, de especie van a desaparecer. Efectivamente, yo que sé, ahora el, el poder económico, el poder militar, el poder de las grandes multinacionales sobre nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestro propio pensamiento está ahí, ¿no? Y, pero bueno, hemos ido viendo cómo surgen brotes sistemáticamente, fue el movimiento anticolonización, son los movimientos 15M, ocupa las plazas, ocupa Wall Street, etcétera etcétera rebrotes de cómo, de cómo la necesidad de que tengamos elementos colectivos que, no, que nos unifiquen, ¿no? Ahora digamos que hay una lucha que es la lucha por lo público, ¿no? la lucha por los servicios públicos, ¿no? ...aunque lo público no necesariamente significa lo estatal... ¿no? ...pero lo público efectivamente es lo que está representando... ...lo colectivo, ¿no? Es decir, pensamos por ejemplo en el movimiento... ...de las mareas ciudadanas, que son movimientos transversales... ...movimientos pensionistas, movimientos educativos, etcétera... ...es decir... ...nos falta la convicción de que podemos plantear... ...una alternativa a la a la humanidad, pero, pero por el contrario... Esas señas de identidad están entre, entre nosotros, ¿no? Un poco... Es decir, no, no, hay, no hay que sentirse exclusivamente o, o, o únicamente pesimista, sino, sino realista en el sentido de que efectivamente estamos luchando contra una pared inmensa o contra un muro inmenso, pero, pero seguimos vivos y habrá que seguir planteando alternativas. Yo creo que el mundo no se va a acabar en los próximos miles y miles de años, y, por tanto, aspiración a un mundo mejor, o, seguro que lo vamos a seguir teniendo. Hombre, okay. yo lo que quiero decir que, ¿sí? es que somos pocos, entonces, aunque las ideas se están cuajando de alguna manera, pues, y tienen representación en parte por lo que tú dices, porque, como ya decía Kropotkin, eh, acompaña a la humanidad del anarquismo desde el origen de los tiempos, ¿verdad? pero yo me centraría en que tenemos que consolidar, porque el anarquismo en España, que fue donde tuvo una vida más brillante, más eficaz, de mi punto de vista, yo lo estudié su día con cierto detalle, se basaba en dos cuestiones, generó redes de vida social, Ateneo, movimientos eh, nudistas, movimientos, eh, el Esperanza, redes de vida social. Bien. Y al mismo tiempo generó una estructura que era la que articulaba al final todo, que era un potente sindicato pero como tú sabes, y para se al final, eh, los movimientos se caracterizan por ser caóticos, es decir, estallan en un momento, es un desbordamiento del de, eh, pueblo en armas, el pueblo, la creatividad popular, y efectivamente lo es, pero al final, como tú sabes, Haciendo, hace muchos años yo sindicalista, el sindicato es coger el teléfono, poner sellos a las cartas, visitar centros, eh, son tareas rutinarias, tareas rutinarias que hacen que la gente al final tenga un sitio donde acudir y cuando llega el momento de que surge un movimiento más espontáneo, eh, pues hay capacidad de transformarlo en una cosa más potente. Yo creo que esa es nuestra misión, redimensionar nuestra capacidad, trabajar mucho en crecer como sindicato, siendo un sindicato potente, eh, de, potente capacidad de, de lucha e intentar potenciar redes mmm, de convivencia social. Mm. Eh, Ateneos no hay tantos como debiera haber hay, ¿Eh? pero no tantos. entre no. Una cosa cosas porque la oferta cultural en estos momentos y porque una parte de lo que el anarquismo representaba la libertad individual si algo caracteriza en cierto sentido el mundo actual es que cada uno hace lo que le da la real gana. Es decir, ese sentido de mi... Vamos, ya puedes elegir el sexo, puedes elegir lo que te salga de las narices. Eh, mi libertad está por encima de mi vida, una serie de cuestiones. ¿No? Entonces, la pluralidad de esto es, es enorme, y esa potencia que en la, en la época inicial Kimo no era tan grande, ¿eh? porque había ma, una homogeneidad mayor social, creo yo, ¿eh? pues ahora está contrarrestada por una, una mercantilización de, esa, de ese individualismo. ¿no? Sí. Yo querría añadir dos cosas. ¿no? Hemos pasado de un mundo simple, el cual teníamos bien definidos una clase obrera frente a los empresarios... ...luego un modelo de bloques políticos, el bloque socialista, del socialismo real... ...frente al bloque eh, que se llamaba el bloque de la libertad. Ahora la situación es completamente diferente. No tenemos esa dualidad. Y entonces tenemos que inventar nichos de acción. Y nichos de acción hay muchísimos. Yo pienso, por ejemplo, en el caso de los pensionistas que van a representar en este país en un momento determinado, casi el 20% de la población. ¿Qué acciones, desde el punto de vista de redes, que comentaba Félix, o qué acciones diferentes, más allá de reclamar las mejores pensiones, más allá de buscar mejores residencias y mejor eh, atención a la dependencia, se pueden articular? Pregunto. Tenemos ahora otra realidad, que es la realidad de los migrantes. Es una realidad en la cual el mundo desarrollado se está dando cuenta que no tiene respuestas, no tiene ningún tipo de respuestas, salvo en algunos casos la respuesta represiva de mandarlos a sus lugares. Y en ese sentido yo creo que la experiencia de la frontera mediterránea está siendo realmente un ejemplo típico de cómo los gobiernos de la Unión Europea acuden a gobiernos dictatoriales como puede ser el caso de Turquía, o, o, o estados fallidos, como puede ser Libia, para hacer el trabajo sucio policial. Y ante eso, la migración no, res, no, no admite otra respuesta, salvo que ese humanitarismo que otra gente llama buenismo. Y luego hay otro tercer elemento que sí que me parece importante, es el cambio radical en las condiciones de trabajo que ya no tienen una respuesta convencional del grupo de trabajadores frente al patrón, sino fundamentalmente unos mecanismos en los cuales el patrón está difuso o sencillamente el patrón está en otro lugar al cual tú no puedes acceder. En conclusión hay un, una cuestión que me parece muy importante en el artículo de Kuhn cuando establece que la imagen que tiene uno o una de sí mismo no debe ser más importante que la conciencia. La conciencia para cambiar. Y este es uno de los mayores problemas de lo que llamaríamos cultura militante hoy día. No mirarse a sí mismo, sino ver realmente qué es lo que significa una conciencia transformadora en un mundo en el cual la transformación tiene el doble plan, el individual, y el sí, sí. Bueno, lo que hemos estado debatiendo no es sino una pequeña aproximación a, a, lo, que, a lo que se recoge en este dossier. ¿eh? Por tanto, invitamos a todas las personas que estáis escuchando a que entréis en el mismo y podéis visitarlo en la página web de forma digital o adquiriendo lo, los sindicatos en la librería. Lo digo porque se nos ha acabado el tiempo... Y no, y no da más de sí el, el programa. Yo creo que en cualquier caso hemos visto que el anarquismo, si es minoritario, tiene muchos problemas de... de, de no te plantear una alternativa global a lo que es el modelo neoliberal que tenemos. Sin duda tiene que readaptarse, pero es algo necesario a desarrollar en el siglo XXI porque es la alternativa que nos queda a la especie humana para para seguir avanzando y seguir desarrollándonos en armonía con el medio ambiente, con la naturaleza, no digamos con estos virus que nos van a venir acosando periódicamente, fruto de, fruto, entre otras cosas del modelo de desarrollista y extractivista que, que tenemos. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra presencia. Esto es lo que hemos podido aportar, que yo creo que es mucho y, y sabroso. Y finalmente recordar que el próximo martes... Hay una doble programación. Se emitirá un programa especial sobre México y el programa habitual de Lucha. Y que finalmente el mes que viene volveremos a presentar el siguiente número del Dirío del Pensamiento, que será el número 101, dedicado a, a esa dicotomía que ha existido histórica entre trabajo intelectual y trabajo manual. Pues muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta pronto.